¿Cómo veo el movimiento republicano actualmente? Bueno, yo creo que va con altibajos. Sí que eh, si hablas con la gente, eh, yo sí que tengo una percepción de que en su mayoría se declaran republicanos, pero da la sensación de que toda la corruptela eh, que, que está, claro, que, que hay, parece que la gente que a la monarquía no le pasa factura parece que la gente mmm, se lo perdona fácilmente. Dentro del movimiento republicano pretendemos hacer mmm, una consulta estatal el 14 de mayo. Eh, no es vinculante, pero bueno, es una forma de, que, de saber, de percibir exactamente la fuerza que podría tener eh, la república o, o la gente republicana en este país. Como de forma legal no conseguimos eh, que se haga ese referéndum, pues queremos eh, a nivel estatal distintas organizaciones eh, republicanas, nos hemos unido para hacer eh, esta consulta el, el 14 de mayo. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues ahí puede votar todo el mundo. Quiero decir que va a ser una consulta totalmente limpia. Estamos trabajando para poner distintas mesas eh, en los tres territorios, tanto en Vizcaya, en la y Puzcoa. Algunas de ellas ya están confirmadas, pero bueno, en breve, parecía, esperamos que hacia finales de, de mes, podamos tener ya eh, sitios y lugares concretos, en eh, poblaciones... Mm, todo el mundo sabe que IBA tiene un significado especial para los republicanos, ya que eh, durante el, en la Segunda República fue el primer municipio que hizo esa bandera. Y Por tanto, este año eh, este, el acto lo realizaremos el 9 de abril, mm, haremos una pequeña charla y luego haremos una izada de la bandera en homenaje a aquella Segunda República, y esperemos que en breve lo podamos hacer con la tercera.